Estimados amigos, eh, buenos días. Eh, es un gran gusto poder contribuir a los trabajos de Global Ethic. Eh, mis felicitaciones al profesor christoph por el liderazgo eh, de esta organización. Eh, felicitaciones a todo este excelentísimo equipo de trabajo que está llevando adelante de, de iniciativas de tanto valor para opinión para el género humano. Eh, es un placer inmenso compartir que, con eh, eh, Humberto, nuestro querido Humberto Sicaya, el presidente de, eh, de la organización de universidades eh, evangelistas eh, de América Latina, eh, con la rectora de... De, de, de Panamá, por Julio Brito, el Secretario General de la Universidad Austral y todas las personalidades que, nos están, que están presentes en este momento en esta conferencia de tanta relevancia internacional. Eh, muchas gracias a, a, a, particularmente a María Eugenia Barroso por su gran labor en la organización de esta conferencia. Eh, es un momento inquietante totalmente para el género humano, estimados amigos. Es eh, una de las encrucijadas eh, más difíciles de la historia. Eh, se la llama con frecuencia la tormenta perfecta, porque desgraciadamente en este momento eh, la humanidad está... Eh, azotada por un lado por eh, eh, la pandemia, la peor explosión de este tipo, registrada probablemente en, en, en siglos de historia del género humano. Eh, eh, por otro lado, en medio de lo que el secretario general de la ONU, donde ha trabajado muchos años, eh, Antonio Guterres, eh, llama, eh, junto al tema de la pandemia, eh, tenemos el tema, que es un tema muy difícil, eh, pero en todo caso eh, es el tema de corto y mediano plazo, tenemos un tema de largo plazo, un tema estructural, eh, el tema del siglo, que es el tema del cambio climático, eh, tenemos un planeta que ha eh, alcanzado en los últimos 10 años eh, la mayor temperatura, eh, el mayor calentamiento global de la historia desde que se registran los datos sobre el cambio climático y donde eh, la presencia en escala gigantesca, eh, cada vez eh, desgraciadamente mayor, desde los gases eh, invernaderos producto fundamentalmente de los combustibles fósiles y de otras formas de contaminación, está eh, creando eh, desequilibrios climáticos en cadena, que amenazan los ecosistemas. Al mismo tiempo tenemos eh, un, niveles de desigualdad y de pobreza eh, inéditos, eh, ligados a la pandemia y al cambio climático, pero también eh, a tendencias eh, estructurales. Y al mismo tiempo tenemos una guerra eh, que está causando daños fenomenales a, a los seres humanos eh, y, a, a, y produciendo una escalada de los precios de, los, de materias primas más básicas para amplísimas poblaciones en pobreza, eh, de, de los alimentos básicos para las amplísimas poblaciones en pobreza, eh, y, y tenemos niveles inéditos asimismo sí de desigualdad. Eh, en todos estos puntos y otros factores eh, mencionables constituyen lo que llamamos, eh, se llama con frecuencia una tormenta perfecta. Eh, eh, Naciones Unidas, entre otras investigaciones recientes, eh, ha publicado un informe mundial sobre seguridad humana, eh, cómo se sienten las personas en términos de seguridad actualmente en el mundo, eh, cómo perciben su nivel de, de seguridad, de, de, de inserción en el mundo, en términos de seguridad presente y futura, sobre todo. Y lamentablemente seis de cada siete personas en esta eh, investigación eh, mundial, seis de cada siete personas dicen que se sienten inseguras. Eh, que, y esa inseguridad se transforma desde ya en, en, en expresiones múltiples desde de la ansiedad climática, como se lo llama eh, actualmente, hasta eh, eh, una vida muy cómoda, digamos. Eh. Eh, todo esto, estimados amigos, eh, requiere de reflexión profunda como la que este, se está haciendo en esta conferencia focalizada al papel de las universidades, eh, pero requiere también que hagamos por fin una reflexión ética. Eh, ¿A dónde? Eh, alguien preguntará, eh, pero con tantos problemas, con esta tormenta perfecta, ¿qué sentido tiene hablar de ética? Hablemos de cosas eh, muy prácticas. Eh, yo diría que es al revés. Porque hemos postergado, excluido y marginado la, la gran discusión sobre ética. Allí tenemos... Eh, algunos de los efectos de esta situación. Eh, yo quiero poner a foco algunos de los vacíos éticos, de las fallas éticas, conectándolas con la economía y el desarrollo eh, que eh, presenta actualmente la, la historia del género humano. La historia reciente y presente y que es imprescindible enfrentar para mejorar, eh, para poder enfrentar la, la tormenta perfecta. En primer lugar eh, diría que voy a mencionar cinco fallas éticas. No son todas las posibles, eh, hay muchas otras desde ya, y si les es de algún interés, eh, he escrito un libro junto con el Premio Nobel de Economía Marti que se llama Primero la gente, donde ahondamos en estas eh, fallas éticas. Eh, eh, en primer lugar, una falla ética fenomenal es eh, eh, que eh, eh, se haya eh, casi sacado del foco de los grandes debates internacionales eh, la discusión y el debate ético. Eh, uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo, Charles Taylor, eh, dice de que eh, la discusión sobre los fines, que es la discusión ética, ¿para qué estamos en el mundo? cómo deben ser las sociedades, eh, hacia dónde deben orientarse como metas éticas fundamentales, qué perfil ético deben tener. La discusión sobre los grandes temas éticos ha sido sustituida por la discusión sobre los medios. Eh, hay un énfasis total en la tecnología, bienvenida sea y sea, Importantísima, pero que es un medio, no es un fin en sí mismo, y que si no está al servicio de la ética eh, puede transformarse eh, en otra fuente de tormenta perfecta muy importante para el género humano. Eh, eh, dice, no se discute sobre eh, los fines éticos últimos, se discute sobre el consumismo, el material, la producción de bienes, las tecnologías eh, sobre instrumentos y la discusión sobre los instrumentos ha reemplazado a la gran discusión sobre los fines. Entonces la primera falla ética es que deberíamos estar eh, por muchas conferencias internacionales sobre la ética y la humanidad lo está reclamando. Yo diría humildes investigaciones con muchos conjuntos con muchos otros amigos en muchos países del mundo eh, que hay en el mundo actualmente una sed de ética la gente quiere que se ponga la ética en el debate y la gente solo confía en las personalidades éticas en el planeta la primera credencial para que haya confianza en las políticas públicas, en la empresa privada, es la ética. Es la práctica sistemática de la ética. Entonces, el primer, la primera falla ética es que en lugar de discutir sobre ética y fijar cartabones, de parámetros, eh, se ha desplazado eh, la discusión exclusivamente a los medios a los instrumentos, que son muy importantes, pero no son eh, la discusión sobre los fines éticos que estamos necesitando. Eh, una segunda falla ética es eh, la de que está avanzando cada vez más en el género humano la idea de que eh, eh, eh, una idea que ya la Biblia condenaba, eh, que es la de que los eh, eh, fines justifican los medios. ¿no? La Biblia es muy cuidadosa en que el fin último no justifica utilizar medios eh, que eh, corrompen en definitiva el fin último. Y estamos frente a la justificación de una guerra, por ejemplo, eh, contra una democracia activa, una guerra en gran escala, eh, eh, donde se supone que eh, los fines últimos, en este caso la eh, consecución de determinados objetivos eh, políticos, etc., justifican el utilizar la guerra contra población civil, Estamos eh, frente a un planeta donde intereses muy importantes se oponen a las reformas que ustedes están analizando muy bien necesarias para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global eh, en nombre de la sacralización de determinado tipo de desarrollo basado en energías eh, eh, que significan un trade-off, eh, energías eh, polutoras, eh, emisoras de, de gases invernadero, eh, a cambio de eh, avanzar más rápido en determinados temas de desarrollo. El fin no justifica los medios, los medios tienen que ser, dice la Biblia, eh, consonos con los fines últimos del género humano, que son la libertad, el desarrollo pleno de las capacidades de los seres humanos, su derecho a las sensaciones de seguridad en la historia y a la salud y a la educación, el tema fundamental eh, que les ocupa a ustedes. En tercer término, eh, junto a estas 12 fallas éticas eh, absolutamente trascendentales, estamos en la época en donde se ha dado paso libre en la historia y este debería ser un gran tema ético, un tema central, a la mentira sistematizada. Lo llamamos elegantemente desinformación, pero estamos frente a la mayor ola de eh, penetración, de falsas conspiraciones, eh, de, de, de intentar frenar eh, los eh, caminos eh, fundamentales para enfrentar el cambio climático, eh, para eh, enfrentar la, la pandemia misma, a través de campañas sistemáticas de mentiras que niegan eh, la existencia eh, de los problemas. Eh, es impresionante, estimados amigos, como ayer. Eh, mataron a 21 chicos, ¿verdad? Demente, mató a 21 chicos y dos maestras eh, latinos en Texas. Y hoy el eh, New York Times denuncia una serie de mentiras. Ni siquiera frente a esto ha cesado la desinformación eh, que dicen de que para defender a los fabricantes de armas que venden armas de alto calibre, este joven pudo hacer lo que hizo porque compró un arma de alto calibre y no había prohibiciones legales para eh, cumplido los 18 años de edad, etc. Hoy está lleno de mentiras sobre que eh, los dos maestros son actores, eh, que, eh, que el crimen no sucedió. Este, más que en una proporción mínima, que hay un invento de los que, que se oponen al uso libre de las armas, y así sucesivamente, eh, en cada campo de la realidad. Eh, la mentira diciendo de que las vacunas no sirven, de que las vacunas son eh, una conspiración eh, de eh, poderes eh, políticos y económicos no realmente predicadores de la democracia, etcétera, según las conspiraciones. Eh, la mentira eh, está infestando los medios sociales, eh, este gran instrumento tecnológico, pero que puede transformarse en una pesadilla eh, cuando es penetrado en una escala tan importante eh, por la mentira y puede atentar contra las mayores causas. El escepticismo frente a la vacuna ha sido cultivado por las mentiras. Hoy circula la mentira de que eh, eh, esta conspiración, eh, la denuncia es siempre en términos racistas, antisemitas, xenófobos, eh, se señala a personas de, de, de, a minorías indígenas, a los latinos, a, a, el, a los judíos, etc., como los conspiradores en la historia, a las personas de color, como los conspiradores en la historia. En cuarto lugar, una falla ética fundamental, es lo que el Papa Francisco llama la avaricia desenfrenada, es la especulación económica eh, aprovechando todas las coyunturas que generó la gran crisis económica, la segunda mayor de toda la historia reciente del 2008-2009 y que actualmente está presente como uno de los componentes en la inflación de los precios de los alimentos más básicos eh, que, con lo, que dejan que generan, que ayudan a generar grandes hambrunas en sectores cada vez más amplios del planeta. Ahí hay una falla ética. Cuando el Congreso de los Estados Unidos hizo la investigación de por qué se dio la gran crisis económica del 2008-2009 que hundió la economía mundial y hundió la economía de los Estados Unidos, uno, eh, la conclusión fue hubo especulación desenfrenada por parte de eh, algunos de los decisores eh, financieros más importantes eh, de los mercados que solo estaban preocupados en maximizar las utilidades a corto plazo. Se señaló como uno de los tantos ejemplos que Lehman Brothers, eh, que quebró, eh, quiebra fraudulenta después de 160 años, eh, fue conducida por... Eh, CEOs eh, que estaban interesados en que hubiera la máxima utilidad a corto plazo, aunque estuvieran creando la burbuja de las hipotecas, la burbuja de los derivativos, etcétera Porque sus eh, remuneraciones personales estaban ligadas a la maximización de utilidades a corto plazo. Atentaron contra todo el género humano por esta codicia desenfrenada de que habla el Papa Francisco. Eh, quinta falla ética de las que he seleccionado, eh, las desigualdades, estimados amigos. Las desigualdades en múltiples planos. El Foro de Davos termina de ocuparse nuevamente de ellas, dice que la desigualdad es uno de los peores enemigos eh, del siglo XXI. En estos momentos, 26 personas eh, tienen más que 3.600 Millones de personas de los, eh, que están por debajo de la línea de la pobreza, 26 más que los 3.600 millones de personas de más bajos ingresos. Desde esa desigualdad, la desigualdad fantástica, los ingresos, unos construyendo yates cada vez más grandes y otros, el 80% de la población mundial, sin las vacunas adecuadas, y cerca de la mitad de la población mundial sin la alimentación adecuada. Mueren 6 millones de niños por año por carecer de agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas y alimentación adecuada, según los datos de la UNICEF. La desigualdad en eso y la desigualdad, entre otras, de género, eh, hay avances importantes, pero el 50% de la población mundial eh, femenino eh, sigue padeciendo de desigualdades retrógradas. El pronóstico actual del foro de dados es que las mujeres van a ganar lo mismo que los hombres y van a tener iguales derechos laborales al ritmo actual dentro de 250 años, porque los avances son lentísimos. Son cinco fallas éticas que he señalado, que afectan totalmente a la economía y al desarrollo. El no discutir el tema como un tema central, el eh, santificar, sacralizar los medios y sacrificar los fines éticos que deberían estar por encima de toda otra eh, consideración, el haber eh, puesto la mentira sistemática, que hoy es un enemigo público número uno en el mundo, eh, engaña totalmente, alucina a sectores de la población mundial y lo lleva a, a búsqueda de salidas autoritarias totalmente, a apoyar regímenes eh, eh, perversos totalmente autoritarios eh, eh, en base a esa campaña de desinformación sistemáticas, eh, la codicia desenfrenada y las desigualdades eh, incluidas como una central la desigualdad de género. Las universidades que pueden hacer frente a esto muchísimo y, y, y están haciendo mucho, pero todo lo que hagamos todos desde todos los eh, sectores yo soy mm, el profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires eh, eh, más de 50 universidades que me han distinguido con títulos parecidos y, y, y esta organización fundamental que me ha encomendado ser su presidente de mérito de su consejo académico, estimados amigos, todo lo que hagamos todos es poco. La universidad está haciendo cosas fundamentales y se si han mencionado investigaciones muy importantes al respecto. Pero yo diría, un parámetro de éxito fundamental hoy de la universidad eh, se concentra en que junto a desarrollar investigación científica y tecnológica de primera fila es fundamental que avancemos en inteligencia artificial y en muchos otros campos que son muy útiles para la vida, eh, para la vida concreta, junto a esto, formar profesionales de primera calidad en toda América Latina eh, y en, a nivel internacional, junto a tener una actividad de, eh, permanente de, de eh, investigación informando sobre la real naturaleza de los problemas, o sea, combatiendo la mentira sistemática yo diría, a través de la verdad, eh, científica, que es de un valor incalculable, la universidad tiene que lograr formar buena gente. Este es un desafío fundamental para nuestra época. Egresados que en primer lugar sean buenas personas. El mundo de los MBA en los Estados Unidos es considerado más avanzados tecnológicamente del planeta. Sin embargo, eh, algunos de los egresados, de los mejores MPAs eh, tenían codicia desenfrenada y fueron generadores de esta crisis económica espantosa del 2009 y algunos están operando con la especulación en el campo de los alimentos, etcétera. Porque eh, según la autocrítica que con Harvard a la cabeza han desarrollado los MBAs en los últimos años, eh, no, se, no hubo un foco de preocupación sobre los valores éticos de los egresados. ¿No? Algunas eh, grandes investigaciones dicen que eh, eh, eh, no se enseñaba responsabilidad ética en el manejo de las tecnologías financieras, de business, etcétera, que son cruciales para la economía y para el desarrollo. La universidad tiene que formar buenas personas y la, eso requiere, eh, como se mencionó anteriormente, eh, como resultado del día de ayer, un gran trabajo de enseñar en el campo, de eh, eh, acercar al máximo la suerte de los pobres, y la vida de los pobres a la universidad, a través de voluntariado, a través de prácticas, a través de la inserción en todas las materias, diría yo, de los valores éticos para que sean los conductores de los esfuerzos de la universidad. Hay experiencias importantes en América Latina, eh, pero necesitamos eh, avanzar muy rápido, en este campo, el, un aporte fundamental de la universidad que por un lado desmistificar las mentiras con investigación de buena calidad, esta gran falla ética que es la mentira sistemática, y por el otro lado, por ejemplo, la universidad debe estar involucrada totalmente en lo que significa la, la, la, la lucha eh, por la, igual, la igualdad de derechos de las personas en, en todos los campos eh, fundamentales, denunciando las grandes desigualdades. América Latina es la región más desigual que la que tiene el peor coeficiente Gini de todo el planeta Tierra. Al mismo tiempo, la universidad tiene que ofrecer experiencias de salida, experiencias alternativas, experiencias que son soluciones. Los países nórdicos tienen la más baja desigualdad dentro de todo planeta Tierra y encabezan todas las tablas de Naciones Unidas en todos los planos, empezando por el desarrollo humano. ¿Qué podemos aprender de experiencias como la de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia? ¿Cómo lograron estos logros? No son perfectos, pero han logrado logros muy importantes y están más avanzados que el género humano en. en, en, en que hace todos los campos que importan, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el acceso a, a, a todos los sistemas de libre, a todos los sistemas educativos, incluyendo ya las universidades hasta los posgrados, etc. Etcétera, etcétera. Una universidad a la altura de nuestros tiempos es una universidad que es de excelencia desde el punto de vista científico, tecnológico, que está totalmente inter dialogando e intertrabajando, que se hace uno de los responsables de luchar contra las injusticias eh, a través de esto, con el medio, y que forma buenas personas, que enseña la ética y, y Epic Love tiene un papel, eh, y todo mi respeto y mi aprecio por esta gran iniciativa que es eh, ayudar a formar formadores en la enseñanza de valores éticos. Yo tengo esperanza a pesar de la tormenta perfecta para terminar. Tengo toda la esperanza porque hay eh, una medición reciente del PNUD de Gallup, eh, mostró que durante la pandemia subió la solidaridad un 25%. En lugar de bajar, subió. O sea, hay una sed de... Eh, solidaridad y, y, y una acción por solidaridad de los jóvenes, eh, que son la gran esperanza. El 99% de los jóvenes están eh, a favor de, de, del verde y, y, y los jóvenes quieren un mundo mejor. Hay un nuevo actor que son las mujeres, que, eh, peleando por sus derechos y por los derechos de todo el género humano. Eh a través de esta gran lucha contra la desigualdad de género y muchas otras luchas, eh, y eh, hay responsabilidad social de la empresa privada creciente, es uno de los términos en los que hay que trabajar, y hay una exigencia total a las políticas públicas de ética. Eh, todos estos factores y, y logros significativos como los de los países nórdicos eh, y otros, nos llevan a... En Nueva Zelanda y en Canadá, en Holanda, otros, nos llevan a tener toda la esperanza. Estamos en medio de la tormenta perfecta, pero con la ética como brújula podemos salir de la tormenta perfecta. Muchas gracias.